Hola, hola amigos de Ecuador, ¿cómo estamos? Hola amigos de YouTube, hola amigos de Facebook, ¿cómo estamos este día lunes? 25 de abril del 2022, bueno amigos. Estamos una vez más aquí, en nuestro lugar o hábitat de costumbre de nuestro deporte, que es el atletismo. Bueno, hoy tenemos acá mis queridos atletas de Ecuador. Vamos a saludar cómo estamos con los queridos atletas de Ecuador. Hola mis, mis queridos atletas de Ecuador, ¿cómo estamos este día lunes? Inicio de semana. Bien. Sí. Muy bien, ¿estamos motivados? Sí. Muy bien, ¿cómo estamos? Muy bien, súper, súper bien, muy bien. Bueno muchachos, vamos a pedir a Dios que nos dé toda esa fortaleza y esa sabiduría para poner en pista en la ruta donde vamos a hacer nuestro entrenamiento el día de hoy. De acuerdo, hoy tenemos la, la ruta mitad del mundo, los de Quinoxio, así como le dominamos nuestra, nuestra ruta, que siempre hemos puesto, hoy tenemos a la mitad del mundo, como ustedes ven, y aquí arrancamos de la parte de las canteras, antes de la cantera de Pumas que nos tenemos aquí del... De Chequiñan, que estos eran caminos antiguos de los de aquí, los nativos de aquí de, de San Juan de Calderón, donde bajaban a cargar el agua, a, a lavar la ropa, son, son estos puntos pues, tradicionales, antiguos de la gente de aquí, entonces de aquí salimos de esta montaña de prácticamente de aquí de, de, de San Juan de Calderón prácticamente. Entonces esos amigos, hoy tenemos la ruta mitad del mundo, los equinoccios, entonces vamos a llegar justo a esa partecita donde está la nube, como saben decir, nuestros padres donde está la nube gateando, Ya llegamos, sí, justo ahí, ahí llegamos, ahí la mitad del mundo, así que esos amigos de Ecuador no nos canso más, y decirles que estamos pues esta vez ya con otro equipo nuevo, ya nos compramos, hace ocho días cayó un tremendo aguacero, así mismo así un... Hace 8 días atrás, un día lunes como hoy, se nos quemaron por los equipos, se nos circuitaron con la lluvia que cayó. Ya no hubo como rescatarlos porque nada, no teníamos con qué proteger al equipo. ¿Con qué cubrirle? Bueno, pero son cosas que pasan. Bueno, gracias a Dios, ahora estamos ya con otro equipo de grabación. Así que vamos a ver cómo nos sale esta grabación. Pues si hay alguna falla de audio, tal vez disculpas por esa por esa razón. Así que vamos a hacer pues la partida de aquí. Bueno, como pues ya les dije pues, cambiando ese tema a otro tema, pues ya tenemos este honor de estar acá pues con la bendición de Dios, así que vamos a entrar en en en ya en ¿cómo los podemos decir en? en en en ¿cómo les digo? esta palabra se me fue bueno, se me fue la palabra bueno, vamos a entrar ya por lo que es ya a nuestra actividad pues del día de hoy, día día lunes, inicio de semana, como dije, éxitos para todos ustedes en el nuevo inicio de semana, quien te habla también de siempre, Juan Carlos Quindaluisa, Luisa preparador y entrenador físico de la pequeñas tiendas de Ecuador. Ok, vamos muchachos, ¿cómo estamos? Bien. Sí, Súper, sí. vamos a arrancar, muy bien, tenemos la ruta a mitad del mundo, que ¿sí? nos muy bien. Cruz, a dar todo, ya damos la frase, a dar todo lo mejor desde inicio de semana, muy bien, vamos Carlita. Vamos a dar todo lo mejor, vamos a dar todo lo mejor. Muy bien, vamos a dar la frase, un fuerte abrazo, como es una. Vamos a dar un, un viva voz con fuerza, de acuerdo. ¿Por qué estamos aquí. Somos mis pequeños atletas de Ecuador. Amo a correr, amo la pista, amo la montaña, amo las naciones de Ecuador. Muy bien, un fuerte aplauso para ustedes. Muy bien, vamos, arrancamos, muy bien. Vamos, arranque, arranque, vamos, bajar con el mayor cuidado. Muy bien, arrancamos ya este sector de aquí, del, de frente a las canteras de Pomaski. Muy bien, así que arrancan para la mitad del mundo, este día lunes 25 de abril del 2022. Bueno, esperemos que no creo, no parece que va a llover, pero bueno, Quito no hay como predecir, porque Quito es, como saben decir, es, dicen pues aquí en Quito, dicen, el, el cielo de Quito es como el carácter de las mujeres. Bueno, esperemos que eso no suceda. Porque de lo contrario nos jodemos otra vez, nos mojamos, no de la mojar, de la mojada no nos, no nos pasa nada, pero si sí, los equipos de grabación sí se joden, así es amigos, así que acompáñenos de la grabación. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, Carla. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos. vamos, vamos, vamos, vamos. Bueno, entramos ya a la pista, a la pista, pista, ruta, Simón Bolívar, con mis pequeños atletas de Ecuador este día lunes, 25 de abril de los 22. Esta ruta nos conduce directamente a la mitad del mundo esta tarde, Tordino, tarde y noche vendrá ya porque ya aproxima a la noche, estamos ya, ya prácticamente a minutos de ya, de recibir a la noche, así que es tarde y noche de entrenamiento de alto rendimiento de atletismo con los propios atletas de Ecuador. Así que, gracias amigos, estamos con, con este equipo todavía que no me dieron a último a último minuto para venir acá a la grabación. Entonces, si por ahora se me queda la grabación colgada, es porque por falta de manipulación de este equipo de grabación que todavía es. No, no lo he tenido yo, y me dejaron un par de minutos así que no tuve chance, solo lo pude coger y meter en la, en la memoria y hacer lo que ahorita estoy haciendo. Si nos quedamos en, en media grabación, así que amigos de Ecuador y del mundo, necesitarlos a todos ustedes por el apoyo a mis pequeños atletas de Ecuador en nuestras redes sociales como son Facebook y el canal oficial de mis pequeños atletas de Ecuador. Entras a Google, das un clic, pones mis pequeñas atletas de Ecuador y puedes disfrutar de muchos videos, muchos, más de 200 videos que están al aire de mis pequeños atletas de Ecuador, de los entrenamientos que realizan ellos de atletismo. Disfrutarás de todo lo que es la naturaleza, pistas, montañas, ríos, puentes, la misma ciudad, así que disfrútalo a través de eso. Todo puedes disfrutar ahí el mismo deporte que los pequeños atletas de Ecuador te brindan, impulsando al deporte ecuatoriano, desarrollando un mente positiva al deporte, sus amigos, así que no olvides de dar un, un me gusta en los videos de mis pequeños atletas de Ecuador. Esos amigos de Ecuador estamos entrenando para, para una competencia que se viene ya que los otros que se pasaron no pudieron estar presentes, por X por cosas, no pero bueno, son cosas que suceden, pasan, pero no, nosotros estamos aquí firmes, en nuestros entrenamientos, fiel con nosotros mismos, a nuestra actividad deportiva, a la que nosotros respetamos mucho y valoramos mucho, aquí está nuestra disciplina deportiva, lo que hacemos, seguimos avanzando, esta mi bello, Quito puesto con la publicidad. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, vamos, muy bien, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, que ustedes pueden, vamos, campeones, vamos, vamos, vamos, vamos. vamos. Bueno, estamos aquí en el puente de aquí el sector de, de la Pampa. Muy bien, acercando, vista acá de las piratas de Ecuador. Muy bien, vamos cerca cada vez más a la parte final que es a la mitad del mundo. Como la ruta dice, aquí la mitad del mundo, no es de kilómetros. No. Muy bien, vamos a ir, vamos a cruzar todo este puente. Todo este tramo. Estamos cerca ya. Ahí está el cráter, las, las puntas del Pulvo del Agua. ¿Y tal de vamos a llegar allá? vamos muchachos, vamos que ustedes pueden, vamos, estamos cerca, muy bien. Vamos ya, al remate, vamos, vamos, vamos allá cuando ya Miledia sacó su bastante ventaja a los demás ya para el remate final acá a la mitad del mundo frente al parque un azul ahí Yamiledia y Tadelita disputando punto. cerraron espacios a Carlita, cruz cuarto lugar ya no tiene mucho espacio la le quedó el primer lugar Yamiledia, vamos a ver si puede mantenerse esa fuerza y energía al remate final. Cruz. Gracias, amigo. Vamos, vamos al remate, vamos. Vamos. Vamos al remate, vamos, vamos, vamos. Remate, ya, miré. Muy bien. Muy bien, una ubicación para... Antonelita, primer lugar, para Yamilé, ese día lunes, 25 de abril, del 22. Tercera posición para Carlita, cuarta ubicación para Bruce. Bueno, no hubo, no hubo mucha ventaja como antes lo ha sacado ¿sabes? Bueno, lo importante es estar acá, dando kilómetro tras kilómetro, metro tras metro, centímetro tras centímetro, milímetro tras milímetro, en este entrenamiento de, de atletismo de alto rendimiento, todos mis pequeños atletas de Ecuador haciendo este deporte, como les dije, de alto rendimiento de atletismo, con mis pequeños atletas de Ecuador hemos llegado. Estamos frente aquí al Parque 1 Sur, de aquí de la mitad del mundo. Al fondo tenemos el monumento a la mitad del mundo, justo ahí donde está mi dedo, ahí está el monumento a la mitad del mundo. Muy bien. Bueno gracias a Dios hemos llegado muy bien. Vamos a tener que re retornar por las mismas porque ustedes sabrán el lunes anterior estábamos aquí con agua y al finalizar terminamos con un aguacero. No nos imaginamos eso pero pasó. Como les contaba, pues ahí se nos marchó nuestros equipos de grabación, se quemaron, se circuitaron el agua, pues no, no, no se pudo hacer nada, no se pudo proteger con nada, pues uno anda así como tú ves con vestimenta de. De entrenamiento nos han acargado más cosas así que eso amigos de Ecuador el Mundo hemos llegado acá este día lunes muy bien, ¿cómo estamos aquí muchachos? Sí. ¿estamos cansados? No. muy bien, De aquí tenemos el retorno más tranquilo ¿de acuerdo? bueno, gracias a Dios hemos cumplido con nuestro primer tramo De aquí nos toca el retorno pues a la montaña que no se observa de aquí prácticamente, pero bueno tenemos que llegar donde ven las, las nubes al final de esta nube, ya llegamos pues Allá están las canteras de que nos salimos de la montaña, pues allá vamos a salir, en el, perdón, allá vamos a terminar nuestro entrenamiento del día de hoy lunes Así que estos amigos de Ecuador y del Mundo Bueno Bueno amigos de Ecuador y del Mundo vamos a salir esta vez ya Vamos muchachos Estamos listos ya para salir, vamos Bueno, gracias a Dios No días de hoy día, vamos a salir vamos muchachos, vamos vamos posiciones, posiciones, como estamos, posiciones vamos a dar un fuerte grito y salimos de aquí de acuerdo, vamos a vamos a autoanimarnos nosotros mismos, vamos posiciones, 1, 2, 3 vamos, posiciones, posiciones, posiciones, posiciones muy bien, posiciones, muy bien vamos, péguense un poco más, péguense un poco más para que se escuche el audio el, el ruido y el viento no no nos permite coger bien el audio, muy bien muy bien muchachos, felicitaciones Jamile por tu primera ubicación a la a la llegada acá de la mitad del mundo Carlita, perdón la, a Todelita también de la misma forma, segunda ubicación muy bien, felicitaciones el primer tramo final de la de entrenamiento este día lunes felicitaciones Carlita por tu tercera ubicación la llegada a la mitad del mundo cuarta posición, Bruce felicitaciones igual de la misma forma, todos son campeones todos se lo merecen lo mejor, todos hacen el mismo esfuerzo pero hay uno quien demuestra más ese esfuerzo, ¿verdad? Muy bien, todos somos valientes, ¿verdad? Muy bien, vamos esta vez a concluir con la montaña de Pomaski, ¿de acuerdo? Muy bien, muchachos Vamos a gritar fuerte ¿Cómo estamos de ánimo? ¡Bien! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¿Cómo estamos? ¡Bien! ¡Súper bien! ¿Cómo estamos? cómo estamos bien cómo estamos bien súper bien cómo estamos muy bien, muy bien, muy bien, súper súper bien, muy bien ¿Por qué estamos aquí? Somos mis pequeños de color Amo a correr, amo la pista, amo la montaña Amo la pesquisa, para ¡Uh! Muy bien, vamos a dar el... Muy bien, vamos a dar el... Toda esa energía a meter La última, muchachos, que hemos hecho la, el tramo más fuerte, ¿de acuerdo? Que aquí tuvimos una, un ascenso fuerte, ¿de acuerdo? Vamos, Yamilef muy bien, vamos a coger ya los la parte izquierda. A ver, la parte izquierda es de acá, los más altos. La parte izquierda, los más altos. Izquierda, la izquierda, izquierda, izquierda. Eso ahí, muy bien, izquierda, los más altos, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien, nada, bueno. Muy bien muchachos. Vamos, ¿cómo estamos? Súper, súper bien. Muy bien, ¿cómo estamos? Súper, súper bien. Sí se puede. Sí se puede. Muy bien, vamos, arranque muchachos, vamos por ese Ecuador, vamos. Muy bien, arranca ya. ¿Viste que hay teta de Ecuador de aquí en la mitad del mundo? Muy bien, desde el día lunes, 25 de abril. Bueno, acá ya como ustedes ven ya las iluminarias prácticamente se enfocaron, ya estamos allá a la noche prácticamente este día lunes y tenemos que escalar la montaña, pues llegaremos en oscuridad. Bueno, lo importante es llegar, saber llegar, no sé cómo, pero llegamos, gracias a Dios con esa bendición y esa virtud que Él nos da. Llegaremos, llegaremos a donde salimos. Eso es, amigos de Ecuador. Síguenos acompañando en este video de mis pequeñas atletas de Ecuador de alto rendimiento y de atletismo. Vamos, vamos. Muy bien, estamos saliendo aquí del, del sector. Ya quedó atrás ya la el monumento a la mitad del mundo y nosotros vamos de largo muy bien vamos saliendo los primeros metros vamos que estamos de retorno vamos vamos vamos amores vamos a meterle todo ese ánimo vamos a meterle toda esa garra todo ese corazón vamos si ¿sí se puede Ecuador vamos que la noche se nos va pintando vamos vamos vamos vamos muy bien la noche, pues se va pintando cada vez más. Entonces, vamos, vamos. Pause, pause para cruzar, pause, pause. Pause para cruzar. vas acá? vas acá? Está Vamos, vamos. Ahora... No, no, no, no, no. Espera, espera, espera. Ahora espérate, espérate. Espérate, espérate. Bueno, vamos a esperar que cruce la los demás vehículos para poder cruzar ¿estamos ya listos? les aviso, yo les doy la yo les doy la, la partida, ¿de acuerdo? vamos, ahora, arranque, vamos vamos, vamos vamos cruce vamos cruce, muy bien, vamos vamos cruce, cruce muy bien, bueno, logramos pasar que ustedes saben siempre los tramos a esta hora ya, bastante ridículo nos toca frenar ahí. Vamos, vamos. Ahí vas a ver si están los pequeños atletas de Ecuador. Muy bien. Bueno, ya estamos de retorno acá por el puente. Hace minutos pasamos por aquí. Y ahí estamos ya de retorno con los pequeños atletas de Ecuador. En este día lunes 25 de abril, de entrenamiento de alto rendimiento de atletismo con mis pequeños atletas de Panamá. La noche está cerca, está cerca, está cerca, cada segundo más. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Vamos, muchachos, vamos. Vamos, campeones, que ustedes pueden, vamos, que ustedes son los mejores, vamos. atletas de Ecuador, vamos, vamos, vamos vamos Ecuador, vamos, vamos vamos, vamos a cruzar, vamos ahora cruce vamos, cruce, cruce, vamos vamos, vamos Vamos, pausa ahí, pausa, pause, pausa. Pause. No, cruce, cruce, cruce. Vamos, cruce. Muy bien, bueno. Logramos cruzar ya. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, la noche está ya presente. ya. Se acabó el día, estamos a la noche ya. Muy bien, amigos, muy buenas noches, amigos de Ecuador. Y del mundo amigos de YouTube, amigos de Facebook Pasamos prácticamente ya la noche Hace ya unos minutos atrás Muy bien A esos amigos avanzando al remate final ya Nos falta de aquí llegar a la Parte de la montaña de las canteras de Fomazqui Y culminaremos con este entrenamiento De hoy día lunes 25 de abril Del 2022 con mis pequeños atletas de Ecuador En esta tarde y noche De entrenamiento de alto rendimiento De atletismo con mis pequeños atletas de Ecuador bueno, vamos cerca, nos toca cruzar toda esa montaña que usted venga al frente, nos toca cruzar toda esa montaña para regresar a la misma montaña que está al frente de esta montaña que ustedes ven en el video. Estamos ahorita todavía lejos para llegar al remate final con mis pequeñas tetas. Como ustedes ven ya, noche, prácticamente noche de lunes. vamos muchachos, ustedes pueden, vamos, sí se puede, vamos, si sí se puede, vamos muy bien, vamos, vamos cerca muchachos, vamos estamos cerca ya, a llegar a la montaña para coronar lo final bueno, aquí nos toca salir un ascenso de unos 250 metros y pues llegaremos ya al final, pues como les dije de la montaña como ustedes ven ya prácticamente estamos Totalmente de noche, este día lunes 25 de, de abril de 2022. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Muy bien, cada vamos cerca ya. Estamos aquí redondo del de Más que en este momento. vamos, vamos bueno, nos despedimos ya a esta hora de la noche del asfalto, vamos a coronar la montaña lo más fuerte que nos, nos queda ya por rematar si ven esas luces de arriba allá tenemos que llegar hacia el umbrado público de la montaña así que nos falta ahorita lo más fuerte, la montaña salimos de este momento ya ...del asfalto de la Ruta Ciudad ...con mis pequeños atletas de Ecuador... esta noche... ...el lunes 25 de abril de 2022... ...vamos, vamos... ...vamos, vamos... ...vamos muchachos, lo último... ...a coronar montaña... ...vamos, vamos a coronar montaña... ...que aquí reina la oscuridad... ...ya como ustedes ven amigos de Ecuador y del mundo... ...a coronar montaña... ...bueno amigos, como ustedes ven... ...estamos en... ...la montaña al final... ...la oscuridad es bastante fuerte... ...aquí no se lo ve... Y hay un par de lloviznas... ...la ciudad queda abajo... ...la ciudad de Pomazqui... ...queda abajo, queda abajo... ...bueno... ...ahí viene siendo mi esposa... ...con la pequeñita nenita... ...la oscuridad es bastante fuerte... ...aquí no se los... ...puede... ...visibilizarlos... va rematando... ...el último y se queda atrás de Ecuador. Ahí va. Ahí entonces en tercera ubicación. Nos viene al fondo. Vamos a ver, está muy está, El remate. Muy bien, vamos muchachos. Ustedes pueden. Vamos. Vamos. Vamos, Ecuador, si se puede, vamos. Vamos a remate, vamos. Vamos. Muy bien. Gracias Dios por permitirnos llegar acá. Muy bien, Yamile, festaciones. Muy bien. Vamos, Carlita. Vamos. Vamos. Si se puede, Ecuador, vamos. Vamos, chicas atletas de Ecuador esta noche. Vamos, Yamile. Perdón, vamos, Antonelita. Vamos. Vamos vamos por esa cumbre, vamos, vamos, bien a tonelita tu tercera ubicación, muy bien, vamos Bruce, vamos, bien campeón, vamos, cuarta ubicación, buenos amigos de Ecuador y del mundo, hemos coronado montaña esta noche, tarde y noche que hicimos de entrenamiento, de atletismo, de, altimor, de alto rendimiento, la ciudad quedó abajo totalmente, ahí está la parte de la ciudad donde poco. muy bien muchachos, rapidito, rapidito, muy bien, ¿cómo estuvo esta, esta parte nocturna de la cuesta, la montaña de Yamilet? Estaba muy bonita y que me fue like y que gané, en la mitad del mundo y la ante y la cara cambiaron y quiero que me sigan apoyando mucho. Muy ya. bien, ella es la campeona absoluta del, del circuito ida y vuelta de este entrenamiento. Cada quien tiene puntajes diferente cada, en cada entrenamiento. Muy bien, Carlita. prestaciones por tu segunda ubicación en la parte montaña. Muy bien, ¿qué más, Carlita? ¿Cómo estuvo? Esta mi manita, que me apoyen, like y que se suscriban a los ecuatorianos. Chao. Muy bien, prestaciones Carlita. Antonelita, tu posición cambió, ¿no? Allá era segundo. Bueno, ahí hizo tercera la montaña, no avanzó, no avanzó a resistir a tener esa misma potencia bíblica. Lo importante es que es una guerrilla, eso es lo importante, es una campeona. Muy bien, campeona. ¿Cómo estás esta noche? Cayó un poco de llovizna, miren otra vez. No, pude, no se puede grabar en la oscuridad de la montaña, es bastante riesgoso porque se nos quemó la, la vez anterior. La, los equipos de grabación no, ten, no podíamos arreglar esta vez otra vez. Muy bien, ¿cómo está, Antonelita? Está muy bonita, que vamos dando like. Y que todos se suscriban, chao. Muy bien, felicidades a la por tu tercer Vamos, Bruce, pequeño Bruce, ¿cómo estuvo? Estaba muy bonito y que todos me apoyen dándole. Y, y mando un saludo a todos los ecuatorianos que nos apoyen en Facebook y en, y en YouTube. un saludo a todos los ecuatorianos. Muy bien, a todos los ecuatorianos, vamos. Vamos, sacar la luz, vamos, vamos, vamos, vamos, trepen, vamos. ¡Venga! Muy bien, cierre. Muy bien, amigos ecuatorianos del mundo. Felicitadas, felicidades en este inicio de semana, quien te saluda, también siempre, Juan Carlos Ginda preparador y entrenador físico de los pequeños atletas de Ecuador, haciendo entrenamiento de alto rendimiento con mis pequeños atletas de Ecuador. Muy bien, muy bien, haciendo el entrenamiento con mis pequeños atletas de Ecuador, de alto rendimiento y atletismo en esta noche, y despidiéndonos de aquí, de la parte norte de la ciudad de Quito, esos son, Este es nuestro auspiciante de nuestras indumentarias deportivas de mis pequeños atletas de Ecuador. Así que, amigos de Ecuador, despidiéndonos de aquí en la parte norte de la ciudad de Quito. Muy bien, ¿por qué estamos aquí? Somos mis pequeños atletas de Ecuador. ¡Amo a correr! ¡Amo la pista! ¡Amo la montaña! ¡Amo la Muy bien. Estos es, amigos de Ecuador, hemos concluido con nuestra parte deportiva de este entrenamiento de atletismo de alto rendimiento con mis pequeños atletas de Ecuador en esta noche maravillosa tuvimos un poco, un poco de chavizna, como ustedes ven la tierra está mojada, entonces no podíamos arriesgar una vez más nuestros equipos, hace ocho días se los quemaron aquí mismo en este mismo lugar, en esta misma ruta, mitad del mundo los de equinoxia, bueno hemos cumplido la mitad del mundo está pues prácticamente y al final, no se lo puede observar aquí a través de imagen amigos de Ecuador ha sido, ha sido un gusto de a todos ustedes mis amigos de Ecuador y del mundo entero de los cinco continentes que contiene el planeta tierra de mi de mi bello planeta tierra así que amigos despidiéndonos desde aquí desde la mitad del mundo para el Ecuador y el resto de continentes felicidades en esta noche que lo disfruten esta nueva semana que pues prácticamente iniciamos con pie derecho y nosotros ya nos en hemos entrenado tarde y noche de este día, lunes 25 de, de abril de 2022, Despidiéndonos de esta parte del norte, así que felicidades amigos de Ecuador y del mundo quien te habla una vez más Juan Carlos Quina Luisa, preparador y entrenador físico de mis pequeños atletas de Ecuador, así que estaremos de retorno el día miércoles en la ruta Puzuki y la montaña del Curiquing y muy bien hasta la próxima muchachos, el miércoles nos reencontramos goodbye ¡Bien!